Acá, que hay que restaurar la base de datos. Eh, ¿Y de dónde era? Device. Add personas.back, lo cargo. Ok. Y acá voy a poner personas porque ya tengo una persona, entonces no me va a dejar crearla. Le doy OK. Y ahí hizo todo y me creó esta base nueva. Yo tenía personas acá y ahora me importé esas personas. Y si le hago, a ver la tabla. Ahí está la tabla. Le hago un select y me trae la misma basura que tenía cargada.